abanico de proyectos, el abanico de, de cuestiones en las que están trabajando las ciudades en alimentación sostenible es amplísimo, cada ciudad lo está desarrollando de, de, de una manera distinta, cada ciudad aprovecha pues, su propio movimiento social, sus propias condiciones territoriales, sus propias dinámicas para enfocar pues, ciertas políticas hacia ese modelo de alimentación sostenible del que, del que estamos hablando. Eh, pero, claro, las ciudades, como bien decía Nerea también en su última diapositiva, no son islas, forman parte de sistemas políticos y sistemas territoriales muy amplios y, bueno, pues tienen una serie de, de necesidades de intercambio, de interrelación, de interacción entre ellas, de comunicación, que que están generando pues, eh, unos movimientos y unas situaciones que son bastante, bastante interesantes. Eh, este movimiento, que tiene un carácter profundamente urbano de políticas agroecológicas, eh, tiene también pues, eh, una trayectoria ya de, de bastantes años y, y tiene también ha ido dando de alguna manera una serie de pasos desde iniciativas que surgen más o menos aisladas hasta un proceso de, de maduración colectiva que en estos momentos pues, está ya pues, entre los, en torno a los 30 años de vida desde que se empiezan a dar los primeros, los primeros, los primeros movimientos. También hay un proceso que a mí me parece... Eh, sumamente interesante y, y muy alentador, y es que de alguna manera las ciudades se están haciendo mayores y están eh, de alguna manera convirtiéndose en la vanguardia de muchas políticas eh, en favor de los ciudadanos y de las ciudadanas, en un contexto... ...en el que podemos decir que los gobiernos eh, nacionales y, y en nuestro caso también... ...pues, pues muchos gobiernos regionales o, o, o a nivel de estados... ...están haciendo una profunda dejación de sus, de, de, de sus funciones... ...en el sentido de garantizar eh, la sostenibilidad y la calidad de vida de, de, de los ciudadanos. El papel que están adoptando las ciudades, eh, el dar un paso adelante en muchas políticas que ahora mismo son claves... Eh, no solo la alimentación sostenible, sino también eh, políticas de sostenibilidad, políticas de urbanismo, políticas de lucha contra la pobreza, eh, políticas educativas, etcétera etcétera Ahora mismo lo cierto es que las ciudades están, eh, por lo menos en algunos casos, mucho más avanzadas que las políticas que se están haciendo desde los países o desde los, o desde los estados. Eh, en este sentido, bueno, pues, pues también las políticas de alimentación sostenible, igual que las políticas de, yo que sé, de ayuda a los refugiados o las políticas de, de, de movilidad, tienen eh, pues esa, ese avance desde las, desde las ciudades y tienen eh, también bueno, como, como, como antecedentes un poco ese, ese movimiento eh, de, de ámbito municipal que puede representar, por ejemplo, instituciones como, como el ICLEI, como el, el Consejo Internacional eh, de Ciudades para la Sostenibilidad, que comenzó, por ejemplo, con políticas que en su momento fueron eh, auténtica vanguardia, como las Agendas Locales 21, que siguen marcando hoy en día eh, la metodología y, y la dinámica de cómo las ciudades se enfrentan eh, a tratar de, de hacer más sostenible su, su desarrollo. El caso de la, de la alimentación también eh, es una cuestión clave en el, en el bienestar humano, es una cuestión clave en la sostenibilidad, eh, y por tanto, eh, bueno, pues, pues se ha convertido dentro de este, de este anhelo de las ciudades por la sostenibilidad, se ha convertido en una de las políticas eh, que tiene pues, una, mayor, una mayor importancia. También sobre el Paz de Milán no me voy a extender más, Nerea lo ha contado perfectamente, eh, ese carácter de red, ese carácter internacional y esa apuesta por porque sean las ciudades las que se responsabilizan de alguna manera eh, de avanzar en políticas para el bienestar y la sostenibilidad. Eh, a pesar de que el Pacto de Milán es probablemente la, la red más importante, pues tiene un carácter eh, global, un carácter mundial, son ciudades de, de todo el mundo y mientras tanto, eh, en un... bueno un mecanismo que podríamos decir de, de réplica de este, de este desarrollo de redes por la sostenibilidad, en muchos países de Europa se eh, vienen formando también eh, redes de ciudades eh, centradas en torno a la, a la alimentación sostenible. Eh, son muy interesantes, por ejemplo, las, las redes de, de Reino Unido, donde eh, ha habido un movimiento bastante importante en, en los últimos años alrededor de muchos de los aspectos que se han visto aquí, alrededor del, del slow food, alrededor de la alimentación sostenible, alrededor de la gestión de los residuos de, de los alimentos, alrededor de la relación entre alimentación y, y salud, etcétera, etcétera. También en, en, otros, en otros países como en Alemania la red Biostat, muy centradas en producción ecológica, en circuitos cortos y otras redes eh, a nivel eh, nacional dentro de, dentro de Europa. Con estas cosas en la cabeza y con eh, un poco los movimientos que están van realizando ya las ciudades en España eh, y que ha contado... Eh, ...de forma así tan, tan extensa nerea, EREA... Eh, ...se produce una, una situación un tanto, un tanto fortuita... ¿no? ...el Ayuntamiento de Zaragoza... Eh, ...desde el 2012 creo recordar... ...tiene eh, un proyecto europeo, un proyecto LIFE... ...el LIFE Huertas Kilómetro Cero... ...que trabaja fundamentalmente para recuperar la huerta de la ciudad y eh, recuperar un poco el papel importante que tiene la huerta tradicional urbana en la alimentación de la, de la ciudad. Eh, como es un proyecto europeo, pues, pues tiene una serie de requisitos que, que hay que cumplir, y entre ellos, pues en su momento, eh, se pone como acción la creación de una red europea de ciudades por la agroecología. Eh, simplemente porque había que poner... Eh, una acción de networking a nivel, a nivel europeo, porque los proyectos de este tipo lo, lo demandan. Y coincide que llega el último año, lógicamente nadie ha hecho nada de networking europeo porque están eh, currando como leones, intentando eh, salvar la huerta, intentando pelearse con las exportaciones de alfalfa a, a los eh, países árabes y no sé qué, y llega el momento, tienen que cerrar, tienen que justificar esta acción, y, ¿Y qué hacemos? Y entonces, eh, pues se plantea, bueno, pues dentro un poco del evento de cierre de, de las redes, eh, digamos de la, del, del proyecto LIFE, pues vamos a plantear una, eh, bueno, pues, pues una reunión de gente de ciudades europeas a ver cómo está la perspectiva esta de construir eh, una, red, una red europea. El caso es que... Eh, eh, se convoca en Zaragoza este, este seminario y además eh, por, por cuestiones del guión pues, eh, se llama Caminando hacia una red de ciudades por la agroecología, se habla mucho de coordinación, se habla mucho de redes, se habla mucho de la necesidad de que haya eh, pues, pues un trabajo eh, colaborativo entre todas las ciudades porque cada ciudad se enfrenta a esta situación con sus propias herramientas pero realmente en muchos casos las situaciones son eh, muy, muy parecidas. Eh, se hizo un intento por, por montar esta red europea, está ahí incipiente, le está costando porque realmente eh, es un nivel eh, bueno en el que todavía es un poco complicado manejarse a nivel de muchas ciudades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a este seminario de, de Zaragoza, eh, primero coincide muy seguido con una reunión de Ciudades Españolas del Pacto de Milán, donde las ciudades españolas del Pacto de Milán en Bilbao plantean que necesitan coordinarse entre ellas, y luego coincide que todas estas ciudades se vuelven nos volvemos a encontrar en Zaragoza con esa decisión así un poquito, un poquito fresca y entonces, bueno, pues la red europea le cuesta arrancar y no sé qué, pero las ciudades españolas, las ciudades del, del Estado dicen, bueno, pero independientemente de lo que pase con la red europea, nosotros necesitamos un órgano de coordinación, necesitamos poner en contacto eh, la experiencia que vamos ganando, los conocimientos que tenemos, necesitamos... Saber qué estrategias están utilizando otras ciudades para enfrentarse a problemas, porque hay muchas ciudades que comparten los mismos problemas. Algunas han encontrado unas soluciones, otras otras, otras están encontrando con barreras muy difíciles de superar. Y ahí está claro que hay una demanda de un trabajo colaborativo. De tal forma que la red europea funciona un poco a trancas y barrancas, pero de aquí, de Zaragoza, sale una red. Eh, estatal de ciudades con políticas agroecológicas y con políticas de alimentación, de alimentación sostenible. Esto fue a finales de, de 2016, la red ha ido funcionando durante todo este año 2017, se ha ido consolidando y ha ido un poco eh, ganando momento y ganando eh, masa crítica. En bueno, esta diapositiva, como lo ha contado Nerea, me la puedo saltar y ganamos eh, unos minutos... La idea sobre todo es, es esta, que quiero decir que hay una necesidad real de intercambiar experiencias, de enfrentarse a problemas de manera muy práctica. Joder, hemos hablado antes, Nerea ha comentado cosas como la compra pública. La compra pública parece algo relativamente sencillo, ¿no? ¿Quién, es decir, compra pública, pues para los comedores escolares de los colegios o de las escuelas infantiles municipales vamos a proponer un modelo de alimentación que sea sostenible, que sea ecológica, esto parece sencillo, pero claro, esto a un concejal con sus técnicos de una ciudad mediana le cuesta dolor el, el, sacar, algo, el sacar algo adelante, ¿No? y se encuentra con las inercias, con que los técnicos no quieren, con que le supone trabajo, con que... Este tipo de cosas. Y en cambio hay gente que ya ha ido avanzando, y que ha avanzado mucho, y que ha sacado pliegos, y que ha lidiado con la concurrencia competitiva, y que ha lidiado con la igualdad de oportunidades, y que ha lidiado con, con cosas que, que si te enfrentas a ellas desde la soledad, te, puede, te, te puedes morir, vamos. Entonces, eh, este era uno de los, de, los planteamientos, de los planteamientos básicos y también el intercambio técnico, quiero decir que, que una cosa es la parte política y el que queramos hacer una estrategia y el que queramos conseguir cosas y que la ciudad se quiera apuntar a la alimentación sostenible y otra cosa muy distinta es cómo organizamos eh, un compostaje comunitario en un barrio de una ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, eh, como la necesidad era grande... Y como eh, bueno, pues, eh, a raíz del de, de proyecto de Zaragoza eh, se había planteado pues, un apoyo técnico eh, que, en, el que, en el que participo yo y que se había volcado con bastante fuerza en dinamizar la, la red, como además se consiguió una pequeña fundación, una pequeña financiación de la Fundación Caraso para. Este, esta asistencia técnica a la red pues a lo largo de, a lo largo de todo este año pues la red ha ido avanzando y se ha ido consolidando ahora mismo la situación es más o menos esta que veis en el mapa unas 27 ciudades están eh, de una manera u otra ligadas a la, a la red con una cierta concentración en cataluña y en madrid pero bueno es pues una distribución bastante equilibrada a lo largo y ancho de del, del país. Las que, están, las que están en rojo son ciudades que ya se han adherido formalmente a la red, a pesar de que todavía la red no, tiene, no está formalizada como tal, y las que están en verde son las ciudades que, han, que, que mantienen una relación estrecha con nosotros pero por, por cuestiones organizativas o por lo que sea todavía no han aprobado en pleno o, o en junta de gobierno que forman parte de de la red. No están todas las que han firmado el Pacto de Milán, todavía nos quedan, nos quedan unas cuantas y hay varias ciudades que no han firmado el Pacto de Milán y siguen y participan en la, en la red. Eh, hasta ahora han sido, sobre todo, eh, bastantes, bastantes ciudades eh, de tamaño medio y grande, pero eh, hay dos líneas de apertura. una es porque hay entidades supramunicipales que se quieren sumar a la red, sobre todo algunas diputaciones, en el caso de Barcelona y demás, que están manifestando su interés en formar parte de alguna manera de la red. Y por otro lado, pues algunos pueblos eh, de menor tamaño que también, bueno, pues quieren tener su espacio. Eh, los pueblos más pequeños en realidad pues tienen otras vías de participación, pues como la plataforma Intervegas y demás, y hasta ahora no les hemos alentado mucho a, a formar parte de la red, en principio porque en origen era una red de ciudades. No obstante, pues como dice, Merea, como dice Nerea, pues eh, vamos hacia modelos eh, más territorializados, más de ciudad-región y, y es muy importante empezar a incorporar eh, al medio rural a todas estas, a, a estas políticas. Eh, muy rápidamente, este es un esquema de cómo está funcionando la red ahora mismo. Eh, los promotores eh, son fundamentalmente... El, el Ayuntamiento de Zaragoza que es el punto de, de origen y la Fundación Entre Tantos que de momento somos la asistencia técnica encargada de dinamizar un poco la, la red. Hay un grupo motor que es el núcleo duro en el que están Zaragoza, Valencia, Madrid, Las Palmas, eh, Pamplona y Lleida que es la gente que en estos momentos está tomando las decisiones eh, operativas sobre la, sobre la red Luego están el resto de las veintipico ciudades que ahora mismo forman parte de, de esa red y a nivel técnico y de trabajo pues se eh, funciona en tres grandes grupos de trabajo: uno que se dedica a la gobernanza y la participación, otro que se dedica al acompañamiento a nuevos productores, acceso a la tierra, cuestiones agronómicas, etcétera, etcétera, y un tercero que se dedica fundamentalmente a distribución y, y logística. Eh, en este esquema, eh, ahora mismo estamos valorando cómo se introducen eh, un componente que creemos que es esencial dentro de la red, que son las organizaciones y los movimientos sociales que en todos los casos, en todas y cada una de las ciudades que están incluidas dentro de la red, forman parte eh, esencial del propio planteamiento de alimentación sostenible y, y de ciudades agroecológicas. ¿no? Eh, Ahora mismo se está trabajando en la legalización de la, de la red como una asociación, en principio como una asociación pública, por lo cual según la ley de asociaciones solamente entidades públicas pueden formar parte a nivel legal de esa, de esa asociación, pero se está buscando una manera para lo que ya está admitido eh, de facto, que es que las organizaciones sociales forman una parte esencial de todo este proceso, pues también de alguna manera tenga eh, pues, pues un reconocimiento formal porque también sabemos que a nivel municipal ahora mismo estamos en un momento eh, bullente y, y atractivo pero no sabemos si eso va a ser siempre así y es muy importante ir consolidando todos los, todos los avances que vayamos dando pues para, para generar pues una cierta capacidad de, de durabilidad en, en el futuro. Y, y cerrando ya un poco, lo mismo, los retos como los ha contado Nerea, yo, yo puedo pasar de ellos. Y centrándome un poco en la parte más, eh, más operativa, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos tratando, qué estamos tratando eh, de avanzar ahora dentro de la red? Por un lado, eso, la participación de la sociedad civil, buscándole un hueco directamente, eh, que nosotros estamos llamando eh, casi cogestión, ¿no? Como la sociedad civil tiene que formar una parte eh, vital dentro de la operatividad de la red. También el equilibrio entre los distintos aspectos, sobre todo en los temas de comunicación, los aspectos más prácticos, eh, la legalización, etcétera, etcétera. La generación de, de procesos de participación amplios y que vayan directamente eh, a la toma de decisiones, partiendo de la idea de que estamos en una realidad amplia, compleja y con muchas y muy diversa. Eh, también eh, un poco, pues, pues buscar esas herramientas de cooperación entre la sociedad civil, los ayuntamientos, entre los ayuntamientos y los técnicos, etcétera, etcétera, que permitan avanzar un poco estas estas cuestiones y lo que siempre hemos pretendido que es desde el primer momento que la red fuera útil, que respondiera a una demanda y que tuviera resultados inmediatos para los, para los municipios, para las ciudades. El futuro inmediato y ya no bueno, quiere acabar antes de tiempo, eh, el futuro inmediato, lo que estamos trabajando ahora mismo, como os comentaba, es en estabilizar una estructura legal, es en ampliar el número de miembros, es decir, aspiramos a ser una red de ámbito nacional en la que haya muchas más ciudades eh, integradas. Eh, también desarrollar mejor la asistencia técnica y adaptarla mejor a los requerimientos de las ciudades. Eh, aumentar la visibilidad y el reconocimiento de las políticas alimentarias dentro de las ciudades y también a nivel político, darle visibilidad política y visibilidad social. Trabajar esa incidencia política hacia las escalas superiores, hacia la autonómica y hacia la estatal. Potenciar esos mecanismos de cooperación que os decía, buscar proyectos compartidos, intentar eh, generar trabajo en, en red de verdad. Empezar a pensar en que eso que habíamos dejado un poco de lado de la red europea y de las relaciones internacionales también van a ser, también van a ser claves y pensando en la sostenibilidad a medio plazo es, es importante y finalmente pues, superar las próximas elecciones municipales, que creo que es un reto que también nos afecta a todos. Nada, muchas gracias.